hola a todos y bienvenidos a danstein el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas las ciencias afines a ella en esta clase veremos fracciones homogéneas fracciones heterogéneas y por último veremos ejemplos de operaciones de fracciones homogéneas y heterogéneas no siendo más comencemos fracciones homogéneas definamos son aquellas fracciones o fraccionarios que tiene el mismo denominador en todas las fracciones entonces tenemos lo siguiente miremos algunos ejemplos tenemos lo siguiente miren que tengo estas fracciones y el denominador es el mismo 8, 8 y 8 mientras que los numeradores son diferentes cuando tengo un numerador y denominador igual se dice que es una fracción homogénea miremos aquí el siguiente 5, 5, 5 el mismo denominador no importa que aquí sean iguales lo importante es que el denominador sea igual entonces cuando tengo este tipo de fracciones tenemos que tener en cuenta lo siguiente que se operan los numeradores y se deja el mismo denominador Esa es una regla para resolver fracciones homogéneas bien vamos a mirar ahora la definición de fracciones heterogéneas fracciones heterogéneas son aquellas fracciones o fraccionarios que tienen diferente denominador en todas las fracciones entonces tenemos lo siguiente tenemos estos dos casos en los cuales miren que el denominador es diferente 3 5 y 9 son totalmente diferentes y aquí abajo tengo 9 7 y 8 existen dos formas para resolver ese tipo de fracciones una se puede aplicar el método de la carita feliz que ya lo veremos en el momento o el mínimo común múltiplo bueno vamos a mirar ejemplos de desarrollo de fracciones homogéneas y heterogéneas miremos ejemplos para fracciones homogéneas 3 séptimos más 1 séptimo más 5 séptimos como podemos ver tienen el mismo denominador entonces dejamos el mismo denominador y efectuamos las operaciones que hay acá entonces quedaría lo siguiente 3 más 1 más 5 y el denominador no cambia el 7 se conserva entonces 3 más 1 4 4 más 5 9 esto nos daría 9 séptimos quiere decir que esa sea la respuesta puesto que no se puede simplificar bien vamos a mirar un siguiente ejemplo ejemplo número 2 un décimo más 3 décimos menos 2 décimos tiene el mismo denominador dejamos el mismo denominador que es 10 y efectuamos las operaciones de los numeradores. 1 más 3 menos 2. 1 más 3, 4. 4 menos 2 daría 2. 2 décimos. Como son múltiplos de 2, recordemos si queremos mirar las reglas de múltiplos, pueden mirar la parte de divisibilidad. Aquí les voy a dejar el enlace para que lo miren. Entonces, vamos a simplificar. Mitad de 2 y mitad de 10. Mitad de 2 da 1 y mitad de 10 da 5 dando un, un quinto quiere decir que esta sería la fracción ya que no se puede simplificar más de esta manera se resuelven las fracciones homogéneas vamos a ver ahora las fracciones heterogéneas tenemos 3 novenos y un quinto cuando tengamos dos fracciones es bueno utilizar el método de la carita feliz y dice que se trazan dos diagonales y se multiplican Entonces, esta y esta diagonal y se multiplican los extremos, 9 y 5. Como pueden mirar, esto se parece a una carita. Es el método de la carita. Entonces vamos a efectuar las multiplicaciones. 3 por 5, 15. 9 por 1, 9. Y abajo 9 por 5, 45. 15 menos 9 nos da 6. Y 45. Bueno, miremos si se puede simplificar. 6. Es múltiplo de 3, subimos estos números. 4 más 5, 9. 9 es múltiplo de 3, o sea que tiene tercera. Tercera de 6 daría 2. Y tercera de 45 daría 15. Es decir que la respuesta sería 2 quinceavos. Bien, vamos a mirar ahora un segundo ejemplo. Tenemos 1 quinto, 3 décimos y 5 sextos. Cuando ya tengo más de dos fracciones, se utiliza el mínimo común múltiplo. Entonces cogemos los números 5 y 16 y los simplificamos. Entonces mitad de 5 no hay, lo bajamos igual. Mitad de 10 5 y mitad de 6 3. Ahora como no tiene mitad, seguimos con tercera puesto que este número es múltiplo de 3, entonces tercera. 5 y 5 se bajan y tercera de 3 nos da 1. Por último nos falta el 5, entonces ponemos 5, quinta, y quinta de 5 es 1, o sea que todo nos daría 1. Estos tres números se multiplican y nos daría el mínimo con múltiplo. 2 por 3, 6, por 5, 30. 30 es el mínimo con múltiplo. Entonces ponemos 30. Ahora, como está en el denominador, vamos a mirar cada uno de estos denominadores. Miremos dónde está el 5. 5 está acá me sobrarían estos dos estos dos números se multiplican todavía 6 y lo multiplicamos por el número del numerador entonces esto nos quedaría 1 por 6 hacemos lo mismo con el 10 ¿dónde nos da 10? combinando 5 por 2 nos da 10 nos está faltando ese 3 3 por 3 nos quedaría 3 por 3 menos ¿dónde nos da 6? 2 por 3 6 nos sobraría este 5. Entonces 5 que multiplica el numerador menos 5 por 5. De esta manera se efectúan estas operaciones. Esto nos quedaría 6, 3 por 3, 9, 5 por 5, 25. Ya tengo todos los numeradores y ya efectué las operaciones. Sumamos. 6 más 9, 15. 15 menos 25 nos da menos 10 pero miremos que esto es múltiplo de 10 pues ambos terminan en 0, entonces saquemos décima décima de 10 y décima de 30 esto nos daría menos un tercio esta sería la respuesta menos un tercio de esta manera concluimos el tema de fracciones homogéneas y heterogéneas si te gustó mi video te pido que me apoyes con un me gusta